con un espacio lúdico, con un juego que ha preparado la mesa y después... ¿Un juego? Sí, un, sí, juego. un pequeño ¿Un juego? juego. ¿Se anima a jugar, Marcelino? Sí, sí, sí, ya no está, ya, está, ya sí, está en el baile. Ya está en el baile, tiene siempre que Siempre jugar. me ofrecen Mira. agua. Y acá tiene agua. No, no. ¿Y nunca van a ofrecer vino en la provincia del vino? Pero Sí, le sí, sí, ofrecemos no, el vino lo, cuando te se te va, te te te va. Te lo tenés que llevar. Está Pepe Sucar de acá afuera. Si quiere lo pueden parar a la salida. Se lo dije. Hay un refrán que mi padre siempre decía, un refrán español. ¡Qué rico el vino! Pero cuando el agua fluye, pura y fresca, el manantial cristalino, prefiero el vino. <risa> <risa> <risa> Tenemos que ir sí, bueno, a la Ahí, sí, ahí viene, sí, ahí viene. ¿A usted le gusta mucho el fútbol? Pues, sí. Y sobre todo el tomba, ya lo sabemos. Sí. Sí. sobre okay. todo cuando juega no, el miércoles. Nos ha pospuesto un par de veces porque viene el tomba no, a jugar. No, está. Está no importa, bien. dale. Nos hemos imaginado un partido Gracias. de fútbol, usted va a tener un rol fundamental, protagonista en este partido de fútbol tiene que elegir jugadores, entre otras cosas. ¿Le parece? Si los conozco, ¿los es? Los conocer, sí, sí. Sí, sí Los va a conocer seguro Los va a conocer De estos tres que vamos a poner ahora en pantalla Tiene que elegir ¿A quién elige en primer lugar para formar su equipo? Y ahí tenemos ¿A Cristina Fernández, a Máximo o a Alberto? No me presento a la cancha con... <risa> <risa> Ninguno no, no. ¿No, hay un, ¿No hay uno más rescatable que los otros dos? No, no, no Vuelvo a repetir, no hay equipo Bien. bien, bueno, bueno bien. Con vamos, vamos con otra, vamos con otra lo, opción. No arrancaré. No, yo pensé que iba a hablar de fútbol, fútbol. Estaba no, no, no. De, de fútbol en la, en la materia. El, el viernes contra Boca. No, fútbol en <risa> materia de política, Marcelino. No. Eh, daño, vamos tomás. a hablar de. En el mismo equipo. Selecciona A. Y estas son las opciones. Locales. Sí, sí, obviamente, locales. Anabel Fernández Pero Zabti, eso es Lucas Gilardo <risa> o Carlos Ciurcas bueno, hay, hay va la misma con que... respuesta. No me gusta opinar sobre los opositores. A ver, las fuerzas bueno, de la oposición que tienen algo? que ordenarse ellas y no me gusta... Está bien, Lo pero digo... es, un, es un partido de fútbol, es algo lúdico. No, Marcelino. Sé, no, no los conozco como jugar al fútbol. Yo no juego al fútbol, lamentablemente. ¿Por nunca nunca jugó a ningún partido? Me picadito. golpeé la... No, tuve un pequeño Tengo mis años. Y tuve un problema en la rodilla hace más de veinte y pico años y dejé de jugar. Bien. Así que no sé. Sé Está que bien. Anabel juega al fútbol femenino, la he visto sí. en fotos, sí, sí. pero no sé si Urca y... Bien, y... vamos a otro bueno, entonces. La de... próxima, algo hicimos este... no recién, no puede renegar de esta porque tiene que ver con sus pares y, me ha... y nos ha dicho que juega bien con algunos de, estos, de este equipo. Ahí tiene tres de sus pares, Roberto Rigui, Flor de Estefanis Matías Estebanato. ¿A quién le tiene un a centro? A, formarse, a, bueno. a Roberto Rigui, porque uh -huh. tengo una relación frecuente y uh -huh. buena Bien, Bien, bueno, ya sumo uno al equipo, primero. Da, Vamos con otra más. No, en, en esta, en esta se, más la tiene, se la tiene que jugar eh, Marcelino. Confiamos en que se la juegue. Para, esta es la más importante de todas. Esta es la más importante de todas. Esta le pedimos, por favor, especial atención. Exactamente. Eh, Usted tiene la pelota. Sí. Se la va a pasar a alguien para que haga el gol. Mm. Y hemos elegido a Daniel Orozco, Tadeo García Salazar o Ulpiano Suárez. Tengo mejor relación con Tadeo porque lo conozco hace más tiempo. ¿Es Tadeo su candidato a gobernador para el año que viene? No, el año que viene pregúntenme y les diré quién es mi candidato está cerrado, está no, sea, cerrado, no sean ansiosos, no se apresuren. ¿No? Ven, ven que ustedes, ven, ven, ven los televidentes que son ellos mismos los que acusen. ¿no? nos acusan de estar en campaña. Después no, no, no, nosotros es que preguntamos que de ustedes porque ustedes están, están en campaña. campaña. Claro, claro, nosotros nos nos preguntamos que hay una realidad preexistente, no es que no, le, le no, le no, bueno, pero esta de, la esos mejor de, tres, de esos tres, de esos tres, sinceremos no, Marcelino, de esos tres que acabamos de poner en ese juego, los tres están en campaña. Bueno, y usted no, no podría estar en carrera de gobernador. Sí podría, sí podría, por, eh, pero esto es una reflexión profunda porque uno tiene que ver y esto lo digo con toda sinceridad y ya sin histrionismo. Uno tiene que, no tiene que sobreestimar sus capacidades, tiene que reflexionar acerca de las dificultades y el momento. Hay protagonistas para algunos momentos y protagonistas para otros momentos. Seguramente los que, él o la que me suceda en Guaymallén va a tener una personalidad distinta, mucho más moderna, mucho más, eh, más amigable con las tecnologías nuevas, etcétera, que yo soy bastante, bastante prima, primate para esto, ¿no? Eh, pero son etapas. A mí me tocó hacer una tarea muy dura. Y la hice sin quejarme, con satisfacción. Nunca me quejé de la herencia recibida, porque sabía que no era buena, no sabía cuán mala era, pero que no era buena. Pero, eh, y esa misma reflexión con mayor profundidad, porque estamos hablando de un cargo mayor jerarquía, la voy a hacer en su momento. Bien. Vamos con una con una simbología que en fútbol tiene mucho de, de peso. Eh, la cinta del capitán. ¿La qué? La cinta de capitán sí. del equipo. Se la da a, y acá tenemos las opciones, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Mauricio Macri. A Mauricio, me gustaría dársela a Facundo Manes. Mm. O Alfredo Cornejo. Bien. Yo voy eso? a votar, esto lo aclaro, voy a apoyar a un candidato de la Unión Cívica Radical para uh -huh. candidato a presidente. ¿Y, si, y, ¿y, si, y si, no ese, si ese candidato radical no pasa a la interna, supongamos no, que hay si, una interna, si no pasa a las pasos, sí. sí. me voy a encolumnar a el candidato que surge de las pasos. Bien. Mm -hmm. Y en ese, el, supongamos que ese escenario es cualquiera de esos tres que mencionaba Rosana, ¿a quién le da la cinta de capitán? No, A ver, eso lo va a determinar las pasos, yo. Eh, Macri creo que él no es candidato. ¿No va a ser candidato eh, Macri? No, creo que no debería ser, porque él quedó muy vapuleado porque no hizo algunas cosas que esperaba la sociedad de él. ¿Cómo que no, una sola? ¿Cómo que? No, no hizo, no, no, no encaminó económicamente una salida, eh, porque tuvo algunos pocos meses de crecimiento y el resto de zozobra. Uh -huh. No hizo. El, el, el duro ajuste en el momento que tenía bien. que hacerlo que son los primeros seis meses creo que el más formado de los tres es Horacio Rodríguez la uh -huh. eh, yo tengo una simpatía natural por aquellos que gestionan porque estoy todo el día gestionando claro. y viendo uh -huh. problemas entonces bien. esto a lo mejor personalmente no hay ninguna relación uh -huh. pero es una cuestión empática okay, ¿Vamos? Bien. ya quedó claro dónde da la cinta dale Pablo vamos a gestión a temas a transformaciones salimos, salimos de los personajes en una serie de penales. ¿Con cuál de estas dos opciones hace el gol? La modificación de la 77.22 o la modificación de la Constitución provincial. La modificación, la 77.22, lo he dicho acá y lo sigo diciendo. Es una pésima ley, es una ley discriminatoria que estigmatiza una actividad lícita como la minería y no produce ningún beneficio y se basa sobre el miedo de los, como dice Claudio Escaleta, los recolochantes. Bien, respondida. Bien. Gracias. Y la última. Uy, en esta también se tiene que jugar Marcelino. Acá se va a enojar Marcelino, pero sí. le pedimos especial sinceridad compromiso hacia la pregunta. ¿Le pasa la pelota Marcos Caluente, Nicolás González o Evelyn Pérez? A ninguno. <risa> Aclaramos que son Así personas. Me llevo la pregunta a mi de casa, dice. Yo ni soy dueño de, de la pregunta. Ni bajo tortura ni me, me van a sacar. Son eh, los tres posibles sucesores de Marcelino. Eh, y eh, ni, ni bajo tortura me van a sacar el candidato. No, Entonces, no, vamos a a uh -huh. Ellos, y el, el, no solo ellos, hay okay, otros, el último día antes de cerrar las listas. Uh -huh. Porque si, si yo mociono a uno, comienzo con el síndrome del pato rengo. Uh -huh. Entonces. El pato todavía tiene las dos patas para. Allá. Pero usted ya va pensando en algunos, digamos. La verdad los observo todos los días. Ay chicos. Lo, los bien. todos los tener. días soy pues, bastante retón. Eh, Pero que la cabeza? algunas cosas que, que todavía puedo darle porque gran parte de mi equipo tienen otros valores, otro. otro, otro vuelvo a repetir, a mí me tocó gobernar con gente en general joven. Eh, que no tenían experiencia de gestión entonces esto para ellos fue un gran aprendizaje pero tienen sí. una cosa que yo no tengo tienen una visión de, más moderna de la, de, la, de la administración de la gestión que bueno, que es el desafío que van a tener que llevar ellos adelante Marcelino Iglesias, gracias por haber venido así ustedes. quedaron muchas preguntas en el día entero, pero bueno, este, una cuestión de tiempo Bien. Yo Ah, espero... y me piden que le dé el vino antes de tiempo, así no se queja bueno, gracias a eh... Privada. aprovecho para ir diciéndolo. ¿Ustedes oh, se no. acuerdan de Pipo Chipolati? Sí, claro. Uh -huh. Más un día como hoy. Bueno, esta mañana nos levantamos escuchando eh, la canción del estudiante. Claro. De, <risa> de es bueno que la escuchemos de vez en cuando, que nos acordemos que hoy es el día de la primavera y el día Está eh, sonando. Esos picnics que hacíamos y que son claro. de los mejores recuerdos que tengo de mi adolescencia. Ha venido profundo, Marcelo Iglesias. Gracias por haber venido. Me, me gusta Gracias. Gracias por, por dejarme hablar y gracias por el vino. Hablando de vino a la vuelta, José Pepe Zucardi, lo vamos a hacer hablar de política. ¿Qué ve él de lo que está pasando en Mendoza y en el país? No te muevas, ya venimos. Es el primero.